amigos de pesca y aventura y del pescador acá estamos ¿eh? viniendo por diagonal 74 desde la ciudad de la plata llegamos a punta lara ¿eh? acá las costas de ensenada punta lara un lugar espectacular acá tenemos la rotonda miren qué día ¿eh? del mes de mayo muy lindo sol de frente espectacular así estamos Miren lo que es el Río de la Plata. ¿eh? Está hermoso, pero... Adentro está picado. Adentro se ve bastante movidito. Pero de costa, miren qué bonito que está... Punta ...puntalaga, ¿eh? acá en la ciudad de Ensenada. ¿eh? Acá tenemos un parador. Espectacular. Y bueno, y ahora... ...recorremos unos kilómetros... ...y le vamos a buscar la zona de la reserva. Bueno, miren lo que es un día de semana la cantidad de autos que hay pescando un día de semana, ¿eh? miren lo que es es una locura una locura bueno acá estamos con Chiro Dani la muerte estamos con Miguel miren lo que es un día de semana Punta Lara Na Marte, nadie trabaja todo pescando, miren miren y después quieren que el país Yo, crezca así estamos acá, vení, vení, vení. bueno y acá vamos a comer las lindas <risa> facturas de nuestro gran amigo Claudio. claudito que en cualquier momento va a venir ¿Eh? miren el río espectacular pero que nadie trabaje en este país es verdad bueno machiro vamos a ver trae algo por lo que vemos ¿Eh? Nada. Sí, algo trae. O una línea, algo trae. Un pejerrey. Un pejerrey. Ahí está el primer pejerrey de la mañana. Bien, Chiro. A ver. Bien abajo están. Están bien abajo. Bien, bien, Chiro. Muestre, muestre. A ver. Bien. Chiquito, bueno. Pero el primero de la mañana. Bien. Bien abajo. Vamos, vamos, Chiro. Bueno, acá estamos con Chiro. Chiro, sí. Vamos a encarnar. Vamos a ¿Cómo se encarna una línea de fondo? Eh, Miguel no quiso. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a encarnar. Eh, bueno, como siempre, posacaña caña para poder encarnar. Para que la mojarra no se salga. Ahí estamos un lujo, Chiro. Bien ahí, y sacamos el anzuelo por la boca. Muestre, ponga la manito ahí. Pues. Ahí mire. para no sacar los ojitos, que lo que llama es el ojito. Espectacular. Eh. Ahí está, vamos a otra. Dale, eh, para toda la gente del pescador, American Sport, acá el Chiro, cómo se encarna una mojarra. Ah, bien ahí. Y lo sacamos de vuelta por la boquita. Muy bien. No le lastimamos los ojitos, que es lo que llama el pescado. Excelente, Chiro. Bueno, ahora te vamos a ver lanzar. Dale, vamos. Ahora vamos a ver cómo lanza. Derechito. Eh, lo seguimos. Acá palito ya tiene uno, parece. No, bueno, tiene miedo que le destruyan la caña. Eh, me pongo de este costadito, Chiro, así tiras de acá. Eh, para que la gente vea un lance en el río. Vamos. Ahí va. Caña al piso. Y ahí va. Miren, eh, 70 metros. Muy bien. Chiro, espectacular. Bueno, algún consejo para la gente que va a ser la primera vez que va a venir al río, que va a ver estas cosas, que pensá que va a venir gente de todos lados al río. Lo importante es secar carnada. Ahí sale un pejerrey, rey, señor. Mire. Bueno, a ver, vamos a mostrar. Ahí viene un peje. ¿eh? Acá los compañeros del lado. Un peje rey. Bien ahí, eh. A ver. Bueno, espectacular, eh. Muy bien, felicitaciones, eh. Bien ahí. Bueno, seguimos con Chiro, eh. Vamos a ver si viene otro pejerrey en esta mañana hermosa. Una helada. Se fue, se fue. Se fue. Muy rápido trae, ¿no? Muy rápido dice el Palito acá. Acá estamos con él. Que, que tiene un brazo uh, topérico, ¿no? no, no, así. Está el brazo. mecánico, tiene que así. Bueno, acá venimos. Mirá, mirá, mirá qué pescado. ¿sí? Mirá, eh, en mi caña, eh, le dimos para que el hombre esté acá, porque ni armó sí, sí, ni la sí, Y se le fue, se le sí, escapó, escapó acá. No, no, lo hizo golpear ahí y se le fue. Ván, ¿Viste lo que hizo? Ahí viene, viene ahí ¡Viene ahí! Menos mal que están al lado de nosotros ustedes ¡Viene ahí! Mirá, de la boquita, mirá qué mal que come a fondo Mirá Bueno, acá venimos con Chiro Con otro hermoso pejerrey Acá con gente amiga ¿Cómo andas? Bien, bien, bien, todo bien Bueno, acá venimos con un peje muy lindo ¿eh? ¿27 centímetros tiene? Sí, señora, está bien. Este come bien. Dame el audio, no bien ¿eh? Bueno. Este come bien. Seguimos Chiro. Seguimos. Excelente lo suyo. Venimos con otro pejerrey. Mucha pesca en el río de la Plata de Costa. ¿eh? Aprovechen el momento justo antes que empiecen las heladas. Mirá. Y con qué plomito... De peje. Bueno, ¿a quién la se boquita. lo dedica? Este, es, se lo dedica a toda la barra 88. Bien ahí. Y a Maco. Bien, bien. Bien este de la boquita, mirá. Bueno. Eh, está, sí, no come muy. No, no, no, bien de la boquita. Bien ahí. Bueno, este seguimos, dale. Buena. Gracias. Bueno, acá estamos con Chiro, la Dani la muerte. Estamos con Miguel. Miren lo que es un día de semana, Punta Lara. Na Marte, nadie trabaja.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 Vamos, vamos Chiro. No. Pejerrey. Pejerrey de 26. 25 y medio. 26. ¿A qué de 26? Estamos firmando, maleducado. Seguimos, amigo. Seguimos. Chiquito. Bien ahí, bien ahí. Se activó. Se activó. ¿Eh? Acá está nuestro amigo Claudio, que nos vino a visitar. Ahora vamos a pescar, ¿o no? Traje una picadita para dos. Sí. Bien ahí, ¿eh? Y mira la galleta que tenés. Oh. ¡Ay, ay, ay, ay! ay ¡Bien ahí, esa salvada, eh! Quería ir al agua ese, eh. ¡Bien ahí, eh! No, no. Bueno, acá viene el pescado grande que dijo Miguel. No, Miguel, ¿dónde está el pescado grande? No, trajo una línea. Bueno, amigos de pesca y aventura, el pescador, acá estamos, Punta Lara de Costa, ahora acá con el grupo. Con todo el grupo de pesca de aventura acá, Valito, que nos vino a visitar hoy. Vamos a degustar esta picada en Punta Lara. Miren lo que es esta picada ver, de panadería. Campo Argentino. En 56, 20 y 21 de la ciudad de La Plata.